Hola, mi nombre es Enrique Telles y hoy les voy a hablar de la desneoliberalización. ¿Qué quiere decir esto? En realidad es una especie de desmontaje cultural. Me explico. Cada sistema económico, en este caso el capitalismo y su fase más agresiva, la última de los más de 30 años en México, eh, que es el neoliberalismo, eh, lo que intenta hacer es crear una especie de cultura en torno a a ¿Cómo creer en estos valores culturales que nos proporcionan los productos de la economía? Estoy hablando muy en general, piensen ahorita en un ejemplo muy simple. En, en un partido de fútbol, por ejemplo, cuando gana un equipo, todos se sienten orgullosos de portar la camiseta de ese equipo. Los perdedores son eh, generalmente un poco más retraídos y no usan la playera, no se sienten orgullosos, etcétera. Desde luego, la política no se reduce a un partido de fútbol. Sin embargo, esto deja ver, es solo un ejemplo ilustrativo, que eh, en la geopolítica, cuando Estados Unidos gana, digamos, la Segunda Guerra Mundial, frente a, a todos los aliados y frente a los enemigos, de alguna manera, el mundo se vuelca a eh, ¿cómo decirlo? A, a, a gringarse, diríamos en términos culturales, y es un término muy difícil, pero finalmente aportar estos valores culturales. ¿no? Voy a comentar solamente dos, podrían ser más, podría ser de la competencia, podría ser la privatización, pero solo quiero comentar el individualismo y el consumismo. El valor del individualismo eh, frente a lo que sería una especie de comunitarismo se nos ha inoculado culturalmente a tal grado, por ejemplo, y solo es un ejemplo, cuando vamos a la escuela siempre es el singular una sola persona la que entrega su examen. En algunos pueblos originarios, generalmente cuando se hace un examen, lo primero que hacen los alumnos es que hacen grupos, hacen grupos para resolver un problema. Ellos ven la importancia de hacerlo eh, grupalmente y no de manera individual. No es una cuestión que digan, no lo hago individual porque no sé hacerlo, sino más bien es una cuestión de que siempre se resuelve todo de manera comunitaria, eh, en torno siempre a un, un grupo. Este individualismo está muy marcado por el yo y no por el nosotros. Si ustedes se dan cuenta, eh, es muy común que una persona que tiene ciertos logros hable de yo, yo y yo, una especie de golatría en donde parece ser que milagrosamente uno puede hacer absolutamente todo, ¿no? Eh, cuando en realidad pues hay una serie de circunstancias, de factores y demás que están circunscritos y determinan finalmente los logros de una persona. Entonces, es una ideología, si lo ven bien, eso del individualismo, ¿no? Eh, es muy importante que se den cuenta que eh, dije hace rato en una especie de comunitarismo, eh, el comunitarismo hay que tener cierto cuidado porque es una corriente en Norteamérica muy particular que responde a un cierto tipo de liberalismo. Desde luego no quise hablar de ello, sino más bien lo que intento hacer es pensar en que el individualismo se contrapone a la comunidad política que este diplomado quiere hacer. Es decir, a la comunidad política posible, en donde estamos politizando problemas que antes se estaban totalmente despolitizados. Y lo que pasa es que entre más individualismo en un sistema económico, menos politizada está la gente. Y lo que hemos hecho en estos pocos años ha sido justamente politizar lo más posible los problemas para darles una solución desde el Estado y no únicamente desde el mercado. El mercado no lo puede todo. Hay que tener una intervención del Estado, pero una intervención estratégica. Eso se los dejo como una cuestión para debatir en lo, en lo consecuente. El, la otra cuestión que les comentaba como valor cultural es el consumismo. El consumismo es importante. ¿Por qué? Porque es una parte de una cadena que va desde la producción de algo hasta el consumo de ese algo. Me explico. Eh, no es lo mismo consumir en el sentido de comprar una computadora que producir una computadora. En los países industrializados se produce y se consume. En los países como los nuestros, de un cierto capitalismo dependiente, eh, estamos acostumbrados solamente a consumir y no a producir. La diferencia, desde luego, da para mucho para el debate que van a tener en, lo, en, en los siguientes minutos, pero se los pongo así nada más para que tengan eh, ya un cierto elemento a debatir. Hay otros valores culturales como la competencia o esta obsesión por la privatización. Ustedes piensen un poco qué podrían comentar en torno a la competencia. No es lo mismo ser competente que ser solidario. No es lo mismo ser o tener una cierta obsesión por la privatización que una obsesión por compartir todo. ¿No lo creen? Bueno, se los dejo ahí de debate. Ojalá lo pueda, eh, les pueda servir estos comentarios que acabo de hacer. Mi nombre es Enrique Telles y nos vemos hasta pronto.